Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te quiero enseñar a hacer es un collage digital con un estilo un poco vintage y artístico de manera súper rápida y sencilla, así como estarás viendo aquí en pantalla. bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro formato entonces para esto es muy sencillo nos vamos aquí donde dice crear nuevo y estando allí lo que hacemos es darle una anchura de 1080 por 566 píxeles y le decimos que tenga una resolución de 72 ya que lo manejaremos nada más para web le decimos que en el modo de color nos lo dejen RGB y le decimos en crear bueno, habiendo creado nuestro archivo, lo segundo que vamos a hacer es componer los elementos. Y esto es muy sencillo, entonces le damos Control-O para abrir un archivo, nos vamos a nuestros materiales que por cierto, todas las imágenes las saqué de dos páginas que te estaré dejando aquí en la descripción del video al igual que el pincel de estilo periódico roto que ya veremos futuro en este mismo video. Bueno, entonces lo primero que vamos a abrir es la imagen que dice montaña le damos en OK y en la herramienta de mover lo que hacemos es seleccionarla y pasarla de un lado al otro de esta manera le damos control T para escalarla pero antes nos alejamos un poquito con la pluma damos control T de esta manera y la dejamos más o menos de este tamaño que ocupe dos tercios de la pantalla en la parte de abajo bueno ahora lo que vamos a hacer es quitar este cielo que es muy sencillo entonces para eso nos vamos a la herramienta de lazo le primimos L y estando en la herramienta de lazo la cambiamos a herramienta lazo magnético entonces con esta herramienta lo único que hacemos es dar un clic e ir pasando por la montaña cerquita Y como verás él solo selecciona la montaña bueno ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el cielo que no tiene que ser exacto, de esta manera y nos vamos a la herramienta de lazo normal teniendo en cuenta que esté en este signo de suma con eso, las selecciones que hagamos se van a sumar a la que ya tengamos, de esta manera bueno, una vez hayamos seleccionado nuestra montaña lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa le damos clic aquí y le damos en control I para invertir la selección como verás ya nos creó nuestras montañas en caso de que se nos haya pasado algo lo que hacemos es con el pincel pintar en esta parte teniendo en cuenta que estamos en la máscara de capa y ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo por un cielo nocturno entonces nos vamos a archivo, abrir y le damos en donde dice espacio le damos en abrir, damos ok y volvemos a hacer el mismo proceso la arrastramos le damos CTRL T teniendo oprimido SHIFT para no deformar eh, las proporciones y hacemos que ocupe este espacio más o menos ahora lo que vamos a hacer es ponerlo debajo y como ves tenemos ya un cielo nocturno ahora vamos a darle un estilo un poco más vintage dejando volar aquí la imaginación entonces lo que vamos a hacer es irnos al pincel oprimiendo B y teniendo el de pincel lo que hacemos es irnos aquí y entre nuestros pinceles lo que vamos a hacer es irnos al que dice down Paper Brushes que es el que te estaré dejando aquí en la descripción para que lo descargues le presionamos por ejemplo al primero le damos clic aquí y lo que hacemos es crear una máscara de capa y ahora lo que hicimos fue borrar el fondo, por ejemplo de esta manera ahora lo que vamos a hacer es volver a cambiarlo a un pincel normal uno de los generales de esta manera y le damos control o abrimos un nuevo archivo y seleccionamos en este caso el que se llama periódico le damos en abrir lo abrimos y lo pasamos por ejemplo a este lado de esta manera bueno nos alejamos con la herramienta de zoom le damos control T lo encogemos a una escala un poco más lógica y por ejemplo rotémoslo de esta manera le damos clic en ok y lo bajamos y como verás nos quedó la textura del periódico aquí en nuestra imagen ahora lo que vamos a hacer es que este periódico parezca un poquito más viejo entonces para eso le damos en tono y saturación y le decimos en colorear entonces le damos un tono por ejemplo un poquito más anaranjado le damos saturación, le bajamos la luminosidad y presionando ambas capas le damos en control E volvemos a dar en tono y saturación y ahora le bajamos un poquito de esta manera y volvemos a dar control E para fusionarlas como verás ya está cogiendo bastante forma y no nos hemos demorado nada bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es sumar nuestros elementos secundarios ya terminamos nuestro fondo entonces le damos en archivo abrir y el primero que vamos a abrir es el que dice planetas le damos en ok y lo que vamos a hacer es seleccionarlos entonces para borrar el fondo de estos planetas es muy sencillo, nos vamos a la herramienta de borrador y estando allí le decimos en la que dice borrador mágico, le damos un clic y aquí ya nos borró nuestros fondos entonces con la herramienta de mover los movemos hacia este lugar de esa manera ahora los llevamos arriba para que los podamos ver y lo que vamos a hacer es irlos aislando e irlos moviendo según nos guste entonces seleccionamos con la herramienta de lazo por ejemplo la tierra le damos control J y como verás ya solo tenemos el planeta tierra le damos control T lo escalamos un poquito y por ejemplo lo empezamos a mover por aquí cogemos nuestro siguiente planeta que nos interese por ejemplo este damos a la capa original control J como verás ahora este nos queda apartado lo movemos por aquí ya tenemos dos planetas ya teniendo nuestros planetas eh, vamos a crear algo fantasioso entonces encerrémoslos en burbujas por ejemplo y le damos en archivo, abrir y nos vamos al que dice burbujas le damos ok y en este caso ya es una imagen png por lo cual no tendremos que borrar un fondo como ya estarás viendo, entonces la arrastramos y nos vamos a nuestro documento aquí nos falló no pasa nada, entonces nos vamos aquí y arrastramos de esta manera ahora sí le en el archivo nos alejamos un poquito y escalamos teniendo mantenido shift para que no perdamos proporciones y por ejemplo algo como esto ahora lo que vamos a hacer es ubicar los planetas en base a las burbujas le cambiamos el nombre a esta capa para no perdernos y empezamos a ubicar los planetas bueno ahora para que quede mucho mejor el efecto lo que hacemos es mandar las burbujas encima de los planetas y como verás ya pareciera que nuestros planetas estuvieran encerrados dentro de estas burbujas bueno nos alejamos y vamos viendo cómo va quedando como ves está cogiendo un look bastante chévere bueno, las burbujas que sobren las borramos, creamos una máscara de capa y con el pincel más o menos de 500 por aquí, bueno, un poco más pequeño lo que vamos a hacer es borrar estas burbujas teniendo en cuenta que esté el color negro en el frontal y que tengamos la máscara de capa seleccionada como verás lo borramos. bueno por último lo que vamos a hacer es añadir a nuestro personaje principal de la escena que es Einstein y le damos control O le damos en abrir le damos ok bueno en este caso antes de pasar a nuestro personaje a la otra escena lo que vamos a hacer es seleccionarlo con una herramienta más especializada entonces le damos P y eso es lo que nos activa la herramienta de pluma para utilizarla, sencillamente damos un clic y vamos creando unos bracitos o vectores. Si no sabes cómo hacer esto, aquí arriba te estaré dejando un video completo de cómo seleccionar personas y quitar fondos de manera muy sencilla. Bueno, una vez hayamos quitado el fondo de nuestro personaje, lo que vamos a hacer es volver a seleccionar esta imagen y la desplazamos hacia el otro lado. Ahora, nos vamos nuevamente a nuestro documento, nos alejamos un poco, le damos control T, lo desplazamos. Y lo que yo te consejo es que si está mirando hacia la izquierda, lo volte, o sea, le des espacio a la derecha. Y si está volteando hacia la derecha, le des espacio hacia la izquierda para que la composición tenga mucho más sentido y frescura seleccionamos todas estas le damos control T y las movemos un poco para no taparlas de esta manera y lo reacomodamos por ejemplo aquí bueno ya acomodamos a nuestro personaje y lo siguiente que vamos a hacer es no solo dejarlo de esta manera sino que eh, por ejemplo a la mitad del cuerpo vamos a darle un estilo un poco como antiguo y estilo pop art ya verás cómo entonces le damos control J aplicamos la capa y a esta lo que vamos a hacer es irnos a tono y saturación le quitamos toda la saturación y le decimos que solo nos afecte a esta capa con eso nos queda en blanco y negro ahora a esta imagen la vamos a llamar textura y lo que vamos a hacer es irnos aquí a filtro y lo que vamos a hacer es meternos en donde dice galería de filtros estando allí nos vamos aquí a donde dice artístico y nos metemos a la carpeta que dice bosquejar le damos en modelo semitono y aquí podemos manejar dos propiedades el tamaño de los puntos y el contraste que tienen dichos puntos en este caso me gusta por aquí y le damos en ok bueno ahora vamos a hacer que la mitad esté en color y la mitad esté en este estilo que parece un periódico creamos una máscara de capa y entonces lo que yo borré aquí va a ser lo que se va a ver debajo que es la de color, ya vas a ver cómo, le damos B, que es la herramienta de pincel y teniendo el color negro en frontal empezamos a pintar lo que queramos que vaya de color, agrandamos un poco el pincel y empezamos a pintar de esta manera aquí ya va a gusto propio como pintemos así que esto lo haré rápidamente y ya verás cómo queda el resultado bueno, como verás, ya pintamos a nuestro personaje, Einstein, y quedó bastante interesante, quedó con un estilo muy mixto. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, añadir unas formas básicas detrás de, detrás de él que se parezcan entre sí para crear un efecto, que ya estarás viendo aquí en pantalla. Entonces le damos en Archivo, Abrir, y por ejemplo, el primero de estos objetos va a ser, no sé, una pizza. Ah, pues esto es algo libre, como un es real lo arrastramos y ahora nos vamos otra vez aquí control T manteniendo primero shift para no perder la escala y por ejemplo de este tamaño lo dejamos por ejemplo aquí y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo detrás de nuestro personaje por ejemplo así y hacemos que más o menos concuerde aquí bueno ahora lo que vamos a hacer es seleccionar otro objeto que tenga una forma parecida en este caso circular entonces nos vamos a archivo abrir y en este caso el que vamos a seleccionar es un vinilo damos en ok nos vamos a capas le damos un duplicado dos veces y le damos con la herramienta de borrador mágico a la parte blanca para eliminar el fondo como verás eliminamos el fondo lo seleccionamos le damos una máscara de capa le damos en seleccionar y aplicar máscara y para quitar estos bordes feitos que están blancos lo que hacemos es desplazar el borde y desvanecerlo de esta manera y le damos en OK ahora eliminamos el resto de capas solo nos quedamos con el vinilo que ya no tiene el fondo lo arrastramos a nuestra composición alejamos bastante encogemos teniendo control t y shift para no perder las proporciones y ahora lo que vamos a intentar es que cuadre con el tamaño de la pizza entonces para eso disminuimos la opacidad para poder ir viendo en la composición por ejemplo un 70 empezamos a movernos así y por ejemplo aquí me gusta entonces lo que volvemos a hacer es subirle la opacidad y ahora arrastramos nuestro tercer objeto entonces abrir y en este caso nuestro tercer objeto será una naranja damos en ok y ahora lo que vamos a hacer es oprimir control J dos veces, otra vez ahora nos quedamos solo con esa capa y movemos esta naranja hacia nuestra composición de esta manera nos vamos a nuestro documento y volvemos a bajar la opacidad en esta capa para poder acomodarla mejor hacemos que concuerde más o menos el tamaño de esta manera y volvemos a subir la opacidad al 100% bueno, el primer objeto que quiero que vaya al frente es la naranja, el segundo el vinilo y el tercero la pizza entonces lo que hacemos es hacer una máscara de capa y a esta naranja le voy a borrar dos tercios de la naranja entonces para eso le doy B que es la de pincel y con un buen tamaño de pincel más o menos un 250 borro esta parte teniendo obviamente el color negro en frontal y seleccionada la máscara de capa de esta manera entonces lo que logramos con esto es hacer que quede un tercio nada más de nuestra naranja bueno ahora lo que vamos a hacer es repetir este proceso con el vinilo entonces seleccionamos la máscara de capa teniendo el pincel en negro y borramos por ejemplo este tercio del vinilo y esto es lo que nos crea es un efecto bastante interesante que nos hace que a pesar de que sean diferentes objetos se vean armónicos esto en vídeo se conoce en las transiciones como mascot. Bueno, con esto hemos finalizado nuestro collage digital. Espero te haya gustado mucho y por aquí arriba te estaré dejando otro video que sé que te va a ser de mucha utilidad. Gracias por ver el día.